Eh, señor, está en o el taller, no. ¿vale? Señor, está en el taller del mecánico, ¿vale? Señora, por favor. ¿Cómo señora? Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. <risa>